Bueno, el día de ayer a las 21 horas teníamos 71 casos, se sumaron 9 casos del día de ayer, 3 de la comuna de Talca, eh, 3 de la comuna de Colbún, 1 de Molina, 1 de Linares y 1 de Curicó. Estas personas están todas, se, se les está realizando el seguimiento eh, y también ya se, está, se contactaron con todas las personas eh, cercanas a ellos y que están en riesgo. Eh, tenemos también en la región al día de hoy cinco personas hospitalizadas, cuatro de ellas conectadas a respirador eh, mecánico, dos de ellas no están en nuestra región, se encuentran en Santiago, debido a que las familias decidieron llevarla a una clínica particular. Y una de ellas, eh, de estas cinco personas, está en una cama básica, que es la persona que estaba en un ELEAM, que fue hospitalizada en... En el hospital de Curicó, una cama básica, eh, para darle por la edad y, y, y para no tenerla también en el Leam, eh, se, se decidió hospitalizar allá.